Cristian Arrea, ¿cómo te va Alfredo Barros de la Nueva Comuna? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? Te llamaba sí. para consultarte sobre el tema Musimundo. Sí. ¿Qué novedad tenés? Eh, lo cerraron. Vinieron hoy, este, al igual que ayer en la barriga, en Tres Arroyos y en Cañuelas. Ajá. Quedan solamente las dos sucursales de Mar del Plata y Bahía Blanca abiertas. Son 11 los trabajadores, más gerentes 12. Los despedidos acá. Como vinieron a informarle y bueno, este, en, en estos días van a recibir el telegrama y en función de eso veremos cómo, cómo trabajamos. Ya había comentarios sobre todo sí. esto, ¿verdad? Aparentemente la empresa está en una crisis compleja uh -huh. a nivel país. Ya había venía, venía cerrando sucursales desde hace tiempo. De la, todas las sucursales que tenía, venía. Nosotros veníamos zafando en cierta medida, pero bueno ahora apareció esto, lo cual, viste, el futuro del comercio es, es, es angustiante porque, a ver, yo pensé que si habían superado, teóricamente, ya habían superado prácticamente el invierno, ahora venía el Día de la Madre y eso, teóricamente mejoraría en cierta medida las ventas pero y, y podrían Entenderse que habían tocado el piso. Evidentemente no han tocado el piso y eso, al no ver un futuro claro, deciden cerrar las puertas. Ajá. Eh, el problema es no ver el futuro claro. Eso es lo que no... no más allá lo despido, que, que angustiante la situación de los laburantes. pensar uh -huh. que si una empresa de la magnitud esta cierra todas sus sucursales en la en la provincia más importante del país con la mayor cantidad de población, sí el futuro que, que queda no es muy muy halagüeño que digamos no no seguramente este, eh... cristian, te quiero consultar eh, no no hubo un preaviso como en términos legales, no no todavía no no no, hoy vinieron este, vino el gerente regional a, a, a comunicar esto, ajá. Nada más que eso. ¿Y el local hoy está cerrado? Ya hoy lo vinieron a cerrar. ¿Y la mercadería se la llevaron? o, o... No, no, la, la mercadería, hasta que no se regularice, nosotros no vamos a permitir que se, se retire la mercadería. Bueno, desde el gremio alguna acción gremial? Algún... ¿Tienen pensado? En, en principio no, en principio no, porque es una decisión ya que viene, ya te digo, me, ayer cerraron o la barría, eh, cerraron, este cerraron... Eh, tres arroyos, y eh, cerraron cañuelas, sí. este, eh, vamos a esperar a ver qué, qué sucede, eh, aparentemente, por lo que nos dijo el gerente regional, el despido va a ser este, por el 100% de la indemnización de los trabajadores y en función de eso se verá. Por el, en principio esperemos que le lleguen los, las comunicaciones este, mediante este, el carta documento o, o el telegrama de, de, de Ceci y veremos ahí en función este, cuando tengan que pagarle la indemnización a los trabajadores, será Cristian, eh, ¿hay más comercios que están en la misma situación o, o que tenés noticias? Aparte de, de, de Lucaioli, obviamente. Mirá, yo creo que bueno, hay que estar con mucha, mucha atención porque la verdad que no, no sabemos qué es lo que va a pasar. Uh -huh. la, la, la situación es crítica para todos Para nosotros fundamentalmente este, Porque somos los que vemos Cómo se ve reflejada La, la situación de, de, de, Del aumento de los precios De las tarifas este, en, en las góndolas Así uh -huh. que bueno, se verá a ver qué es lo que va a pasar ¿viste? Yo la verdad que No tengo datos precisos de, de puntuales Pero bueno, hay que estar en alerta Porque yo creo que algunos este justificadamente y otros injustificadamente van a van a van a apelar a, a recursos este non santos, ¿no? sobre todo aquellos que que no tienen este, que están que están extorsionando con, con, con la situación económica, ¿no? Uh -huh. me, ¿Sabes qué? Me llega un mensaje, me dicen que el supermercado CLC también está atravesando una situación muy difícil. No, pero CLC, CLC hace, hace hace hace años que viene atravesando. Ajá. El, el, eh, o sea, en este momento está en, en una situación de, eh, o sea, nosotros como sindicato hicimos todo lo que el, está al alcance de la ley. Solo quedaba la decisión de los trabajadores, de... de de, de darse por despedidos porque la deuda con cada uno de los trabajadores pues no les viene cumpliendo el sueldo eh, obviamente que los trabajadores están esperando ante, en la mayoría de los casos son con muchísima antigüedad algunos superan los 20 años y otros están en eso entonces están prevaleciendo eh, aguantar para lo que se pueda uh -huh. en función de eso se verá, eh, aparentemente habría una, una firma que compraría el, el local un supermercado importante uh -huh. que compraría y se haría cargo de la antigüedad de los trabajadores este, eh, y de los salarios caídos. el supermer estamos hablando del supermercado de la Avenida 59 59 y les... 44 sí y qué firma vendría ¿O no no te lo puedo decir no no te lo puedo decir ajá no te lo puedo decir Pero eso sería ¿Sería en la proximidad o para el año que viene? Y está, no, no, no, están, están, están en, aparentemente uh, habrían hecho una propuesta, están a la espera de la, está de bien. la respuesta de parte de, de, de Cortese, que es el dueño de Celeste. Está bien. Por último, una consideración sobre la situación económica del país y, y si esto repercute, si te parece, si repercute en el ámbito local. A ver, la situación no vamos a agregar nada nuevo bajo el sol. Es una situación extremadamente delicada. No uh -huh. no, no no más allá de lo que pueda apreciar uno desde lo personal, la situación es extremadamente delicada. Solamente vemos la situación que se viene dando a nivel país, lo podemos ver en todos los medios nacionales y vemos la realidad el día a día, la gente cada vez va perdiendo más su poder adquisitivo y su estabilidad laboral. Así que, que qué podemos agregar de esto, o sea, lo vivimos no, en, en Necochea y lo vivimos en cualquier parte del país. Esto tiene nombre y apellido, Cristian? Esto, esto tiene el nombre y apellido y tiene irresponsabilidad del punto de vista de la administración pública. Entonces, desde de administrar los recursos y desde la este, del país. Entonces, bueno, esto ya, ya, ya, o sea, más allá de buscar los responsables que son y lo eh, que, que lo existen y que y que tienen nombre al apellido como vos bien decís la realidad es que que a ver cómo se sale de esta situación, hoy, hoy, hoy, hoy tenemos una una bomba de tiempo en la, en, en nuestras manos, uh -huh. a ver cómo se puede desactivar que es lo que más nos preocupa a nosotros, uh -huh. uh -huh. Cristian Arrea, sindicato de Empleo de comercio de Necochín. muchas gracias por el contacto, bárbaro, un abrazo